Volví para atrás otra vez de nuevo y le digo qué es lo que está pasando me dicen, no, no, que está bien nosotros lo sacamos de ahí nada, investigo y investigo y tuve que irme porque nadie me dio ninguna explicación cuando me llaman y me dicen otra vez, no, pero que está herido le di un golpe en un ojo pero ya imagínense, ya a la hora que yo que pasó eso, yo no podía hacer nada porque yo no entiendo cómo en una cárcel donde hay policías custodiando las personas que están detenidos ahí le dejen pasar teléfono de alta tecnología que hagan un video viral y tan rápido así. O sea que todo lo que pasa por esa puerta, los policías tienen que saberlo porque ellos revisan hasta la comida. Entonces, si revisan toda la, hasta la comida, yo entiendo que todo lo que pasa por ahí, ellos se dan cuenta. O sea que ese teléfono estaba ahí y era con conocimiento de ellos.